Hola amigos, yo soy Cristian y el día de hoy les traigo los 8 errores principales que las mujeres cometen al momento de estar en la cama a punto de tener sexo Número 1. Esperar que nosotros hagamos todo Las mujeres que se sienten que el sexo es un tema tabú y que no han recibido una amplia educación sexual. Suelen creer que el hombre debe hacerlo todo en la cama y que ellas solo tienen que recibir y disfrutar así, como si fueran las jefas, ¿no? El sexo es algo de dos. Por eso es necesario que recuerdes que todo eso que tanto disfrutas a nosotros también nos gusta: besos, caricias, masturbación, sexo oral, etcétera, etcétera. Esperar que nosotros hagamos todo es un gran error que acabará por aburrir a tu galán. Número 2. Hacer sexo oral con asco o sin ganas. Las mujeres suelen disfrutar mucho el sexo oral al igual que los hombres. Esta práctica es en extremo placentera para ambos. Por eso siempre es importante que si lo vas a hacer, nunca lo hagas con asco o sintiéndote obligada. Ya que tu hombre se va a dar cuenta y no le va a gustar la idea de que lo hagas a la fuerza. Este juego previo es fundamental para nosotros y es un gran error verlo con sagrado, así que disfrútalo o simplemente no lo hagas. Número 3. Usar los dientes en el sexo oral. Uno de los errores que, las mujeres en, que hacen las mujeres en la cama es que de verdad no tienen la delicadeza suficiente durante el sexo oral. Los dientes lastiman, créanme que lastiman mucho y pueden causarle un gran daño a tu galán. Del mismo modo, los movimientos bruscos pueden resultar un poco irritantes, así que traten de no hacerlo. Número 4. Pedirle a tu galán que lo hagan con la luz apagada. Mujeres deben tener algo muy importante. Si él se acuesta contigo, es porque le gustas. Así de simple. Sentir vergüenza es normal, pero es importante superarla para mantener el clima de sensualidad y hacer que el sexo sea realmente placentero. Por eso es muy importante que no le pidas que apague la luz, porque es un típico error que te hace quedar como alguien insegura y que hará que él disfrute menos en la cama. Número 5. Hablar de cosas que nada tienen que ver con el sexo. Cosas como... Oye, vamos a terminar rápido porque mañana tengo que madrugar. O... Oye, ¿se la puerta? O cualquier cosa que nada tenga que ver con el sexo, puede acabar enseguida con los ánimos. Este es un error muy muy frecuente en las mujeres, que le dicen a su galán que simplemente no están interesadas en ese momento en el sexo. Número 6. Estimular la región anal sin el consentimiento de tu galán. Entre los principales errores de los hombres en la cama, es la de penetrar a su mujer cuando aún no está lista. Bueno, compararle con esto, sería estimular la regional de tu galán sin saber si él está preparado o si realmente lo desea así que no lo hagas y mucho menos en el momento de mayor clímax si deseas hacerlo o tienes curiosidad lo mejor es que le preguntes antes número 7 quejarte de tu cuerpo durante el sexo este punto es algo parecido al de apagar la luz durante el sexo y puede ser igual de molesto para nosotros Nuevamente, si él se acuesta contigo es porque tu figura y tu cuerpo le encanta y le excita. Por eso evita quejarte por completo de tu figura, de tu cuerpo o de cualquier defecto que creas tener en un momento tan íntimo como el sexual. Y finalmente el número 8 es no intentar ser sensual para él. Cuando tenemos una pareja es importante innovar para salir de la rutina sexual. A nosotros también nos gusta notar que las mujeres se preocupan por satisfacernos usando de vez en cuando tal vez un poco de lencería provocativa, una pijama sexy o apostando tal vez por algún jueguito sexual. Si siempre usas la misma ropa interior simple y de algodón, de esas que matan pasiones, y nunca te animas a seducir a tu galán o a hacer algo diferente, entonces probablemente él se aburrirá tarde o temprano. Echa a volar tu imaginación y empieza a hacer cosas diferentes y cosas nuevas en el ámbito sexual. Y bueno, eso es todo, chicas. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo con sus amigas, para que tengan ese mismo consentimiento y puedan consultar consentir a sus hombres, a sus galanes y que sus relaciones sean aún mejores, no olviden dejar cualquier comentario, cualquier duda que tengan en los comentarios y no olviden verme en el próximo video. Yo soy Cristian, nos vemos pronto. Chao.